¡Hola familia! ¿Qué tal? Aquí estamos con el FTL, Advanced Edition y... Edition, Edition, Edition... Y estar aquí dilucidando si irme a la tienda o no irme, pero voy a irme porque tengo un pastizal. Y si me tengo que arriesgar después a pegarme con la nave, pues bueno. A ver qué tienen estos. Bueno, tienen el Pegasus, que es el diseño creativo por el cual disparo dos misiles por el coste de uno. Tenemos robots el petador de escudo tengo la meth bay que igual nos podría interesar y el mine el control mola un montón para la nave enemiga quizás a ver voy a vender el bridge y me voy a comprar el pegasus eso para empezar eh, voy a comprar drones tres porque los repair de después de la, del octavo sector me dan drones, o antes lo daban por lo menos. Eh, voy a comprar el Mind Control. Esto... Eh, es mi último slot. Sí, sí, sí. Slot helado de chocolate. Eh... A ver cuánto me da esto el Mind Control. A ver, ship. Ah, encima le mete un... le mete un buffo. Le mete buffo si... Si lo subes. Hostia, eso mola. <ríe> eso mola, va, que los convierta así como en rollo Berserker. Ahí hoy, si lo Carlos nota. Pues... En la Store, ¿qué más hay para comprar? Esto no me hace falta. Recuperar. Esto sí me va a hacer falta. Reparar. No lo voy a reparar entera porque hay estaciones de reparación en el octavo sector, y... o había, <ríe> a ver si ahora voy a llevar sorpresa. Y no quiero gastar dinero en eso, prefiero gastarlo en momentos. Nada, pues vamos a la salida que me va a tocar, eh, pelear contra un scout. Pues si me va a tocar pelear con un scout, voy a hacer otro salto antes, a ver si no hay mal malotes y me curo más a la gente. Total, si me, va a comer, me voy a comer el, el salto, me lo como. Guay, ¿ves? Y me recuperan vida los chiquitines. ¡Hala! calentando los morrete con esta gente. Vale, me van a teleportar gente. Eh, esto me va a dar igual ahora mismo. Yo quiero ahora mismo poder aquí. Esto me da igual ahora mismo. Me va a dar poder aquí. Y lo único... ¡Hostia! ¡Qué pedazo de pistolón me llevan los colegas, ¿no? Voy a gastar uno de estos. Eh, a este le vamos a dar una paliza skin en un momento dado. De hecho la paliza skin se la voy a dar con estos dos porque... Puedo abrir esta puerta, quito el Engie y arriesgo poco. Y ahora, va a hacer un mind control, que me mola a mí eso. Vamos a hacer un mind control... ¡Ostras! Pues hay un combo entonces, porque puedo mandar un robot... A ver, voy a probarlo. Puedo mandar un control a algún sitio. Es decir, si yo quito esto, por ejemplo, y hago esto así, y yo me mando al robot aquí. ¿Vale? Ahora, ese hace ahí un bloqueo de la puerta. Y si yo ahora le digo a este tío que lo, que lo pillo... ¿verdad? Mola una barbaridad, ¿no? Ahora vuelvo a cerrar. Todos esos puestos. ¡No! He grabado. ¡Mierda! <ríe> no era eso. ¡No! ¡Cremiti! ¡Fuera! Tú, aquí, pomeroy. Shirai era el de los motores. Que me vienen ahora para salir pitando. Vale. Esta es la posición que hay que grabar. Y disparar gratis, ¿no? ¿Qué coño? Me han teleportado a otro, porque son los más listos de su pueblo. Pues nada. ¿Me avanza un misil? No, no. No tiene misiles. ¿Quién se me está muriendo? ¿Pero porque se... Ah, porque tengo que cortar el oxígeno, tío coño, qué tonto venga, no disparéis más, hombre he gastado un drone para esto, por probarlo pero bueno este combate no tiene mucho sentido ni, ni molestarse en ganarlo porque solamente es para ¿en serio? ¿estamos seguros de que queremos invadir? Tímica de hombre. Podemos saltar ya. Si hago esto... ¡Hostia! Se me pone el tío a manejarme las armas. ¿En serio? <risa> Anda ya, tío. Eh, paso de tu culo. Next sector, sí. El último sitio. Ah, vamos al río. Bueno, aquí es cuando llega y le cuentas toda la misión a, a la gente de la federación, que hay una nave grande de los malos, nos dan 10 puntos de reparación, nos dan 10 fuel, y hay que matar a este tío. ¡Ostras, qué grande! ¡Ostras, qué grande! Que el tío lo controla en mi nave y se pone ahí a controlar las armas del tipo, porque sí, con dos cojones. ¡Claro que sí! Ah, vamos a volver a grabar las posiciones. Tengo muy poquita vida. Eh, ¿dónde estoy yo? Mira, aquí hay un Repair, aquí hay una base. Ah, bueno, pues antes empezabas en la base. Rebel Ship, eh, tienen un robotico, tienen aquí una de prueba. Eh... ¿Cómo se la metemos a esta gente? Tienen tres de escudo. Ah, vamos a meter un Pegasus. Mind Control. Es que, es que si, sí, Mind Control, por Dios. ¡Pegaos, hijos de puta! ¡Uy! Beto, contra esto no tengo nada. <ríe> contra eso no puedo hacer gran cosa, porque no tengo gente que pegue. Eso no mola. Podría haberme puesto invisible, que no me da cuenta. Posiblemente el invisible caiga en el flag. ¿Este qué es? anti Combat Drones son los que atacan directamente, ¿no? Esto lo puedo mandar. Bueno, lo he intentado. He intentado parármelo. Eh... A ver... Si le meto aquí una trócola del 4. Magnífico. Que se me, se me quema, que se me quema el asado. Estos dos están ahí tiritando. El cremiti que lleva, el cremiti en motores y tortas. Se me va a morir. Se me va a morir, pero bueno, será por un bien mayor. Y este se me va a morir también porque está sin oxígeno. Claro que sí. Este es que está. No quiero que me mandéis más droides, tío. Bueno, ¿qué coño? ¡Hostia! Que le he roto el. <risa> ¡Vuélvete, muy loco! <risa> Le ha caído encima. Creo que voy a petarlo del control mental, eh, porque mola un montón. Vaya, porque me han roto el oxígeno. Tengo una lástima ahora mismo en el cuerpo. Yo quería un viaje tranquilo. Para reparar y tal. Y conseguir piezas. ¿Sí? ¿Quién se me muere? Cremiti, pues ¡Oh, Cremiti está para morirse, hombre, no lo sabéis ya. Me dais cuatro de fuel, me dais un robotillo y me dais una poca polla, rebeldes. Venga, repara ya, hombre. Hostia, no repara ni lento. Me he fijado. Vamos a reparar. Guay. Guay. Y un punto de hull reparado. perita. Esto es... Que van a controlar ahí. No, voy a ir a la base y voy a encontrarme con el bicho este. Del tirón. No voy a, no voy a pelearme con gente intermedia porque no, no hay necesidad. Eh, ¿Qué podría mejorarme? A ver. De la, de la nave. Eh, el control mental mola. Así que lo voy a subir, <risa> y esto también. Y podría subir también los escudos, en realidad, son 180, no, podría, <risa> esto sí. Eh... Criases. boost, uh, damage, encriajes boost, <risa> tentador, <risa> tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Control mental. Eh, venga. Vamos para la base. A ver qué, qué diferencia hay. Por supuesto que voy a intervenir y defender. Sí, sí, que nadie defiende. Nadie ataca. Desafía a la. Joder, tío. A la flota. No. Mis cojones que no. Lo primero. ¡Hola! Disparo Zinky... Intento meter un misil. Debería subirme las armas en realidad. Hostia, esto es un iónico, ¿no? Este es el que me, me ioniza sistemas. Hay que romperlo, hay que romperlo. Hostia, ¿cómo lo peta el tipo este? ¡Ay! ¡Ah, encima me aturde. ¡Qué bien! Ni que estuviera sin oxígeno. Vale, he calculado mal algunas cosas. Llámame loco. ¿Quién se va a morir aquí? Todo el mundo, ¿verdad? Venga, reparte oxígeno, coño, reparte oxígeno. Bueno, Hagger se va a morir y Mullet eh, debería morirse también, porque Mulet... No, Mulet es un hostiador. No me acostumbro a que sea un hostiador este, y Hagger eh, es mierder. Eh... Eh, coño. Me han vuelto a mandar un droide, ¿no?, que no va a llegar. A ver, ¿no? Bueno, ahora sí, pero tampoco nos pongamos dramáticos. A ver, ¿cómo te lo cuento? Eh, en realidad este disparo es bastante estúpido, pero así que recargo más rápido. ¡Hostia! ¿Cómo ha llegado eso a entrar? Me han pegado una batida gordísima, ¿no? ¡Ah! Ese es un gran momento para que se haya activado ese, porque ahora... Es Un caos, que de cosas pasan a la vez, coño. Me han llegado a matar a alguien, a este de antes, ¿no? Pero al Cremitino está muerto. ¿no? Ah, sí, está muerto el Zoltan. Claro, si están reparando los pavos y le metes un hola, ¿qué tal? Eh, se pelean entre ellos. Eso está disparando muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, digo que no me mola. Es como que entra en resonancia y empieza a disparar como un hijo puta. ¿Qué arma es esa, tío? He pasado de echarle cuenta y me la está liando. Gran momento para pelearse: momento en el que yo os meto fuego. Me gusta el control mental. me mola y podría dejar que se... no, no puedo que se extendirá el fuego pero no not today venga cogemos mierdes qué es lo que está roto a ver está roto el el, el... esto Si tuviera muchísimo más dinero... No me la cuenta, podría haber comprado para más armas y llevar ahí... Espera, espera, espera. ¿por qué no hay oxígeno en...? ¡Ah! Porque está esta puerta abierta. ¿Pero ¿Por qué, tío? ¿Por qué me haces esto? Los... los... Y esto como se llame, son... Muy bestias, ¿eh? de que gasten el oxígeno, me parece una, una aberración curiosa. Hemos llegado cerca de la federación para encontrar que la mayoría de su flota están ahí... Eh, ¿Cómo se llama? Skirmishes de, de escaramuzas, haciendo escaramuzas, peleando contra los rebeldes tareas un poco de la cara oculta de la luna para evitar el conflicto. No hay mucho que puedas hacer para ayudar en esa batalla. Tu misión es lo que va a hacer que la batalla se dé la vuelta. ¡Ah, muy bien! Sí, súper útil. Sí, súper útil todo. ¿Cuántos saltos le quedan a la nave? No? ¿No? Antes de decir que quedaban cinco saltos, no sé qué. Posiblemente es que venga a la base ya. Bueno, mira, vamos a irnos a por la... Ah, por la flagship y que sea lo que sea, no, no, no, tengo, no tengo posibilidad de, de ganar esto. Pero bueno, vamos a intentar yo. ¿Qué me han mandado? ¿Ya me han mandado un hacking? ¿Me cago en tu calavera? A tomar por culo, tío. ¿Pero qué me estás contando? A ver. Uh -huh. Es que sin, sin gente que se teletransporte esto a ningún lado. <risa> y encima mejor de los escudos. ¡Claro que sí! ¿Y cuánto? Vamos a ver. Vamos a volverle loco al de los misiles. A ver si él no lo rompe. Porque los misiles son... La putada aquí. Tío, me han jodido todos los escudos me vas a reventar de un, de, un, de un boli nada más tío ole misiles por dios, reventad eso guay no, guay no, porque el test está ahí loco y cuando llegue el momento lo que va a hacer es preparar, pero bueno. Pero ¿por qué? Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, que me habéis liado, hijos de puta. Que estoy sin escudo. Bueno, pues... Han cambiado el juego, sí señor, sí que lo han cambiado. Hace misiles, es que no, no, no, es que me van a reventar. Me han quitado media vida en un ataque. Esto ha cambiado. <ríe> Algo ha cambiado en el FTL. Eh... Vamos a meter misiles, ya está, tío. Y a esquivar como hijos de puta. Y a ver. Repara aquí, por lo menos para que no nos. Pero porque sabes, Ah, que está esto bloqueado. ¿No hay forma de quitarse a este tío de encima? Uh -huh, uh -huh. Eh. Bueno, que ir a reparar, sea un ratillo. Bien, por lo menos no me entra el.. A ver. ¿A quién podemos controlar aquí para peleársela un poco? que sé, tío, el piloto. Por lo menos que se den entre ellos. Nada, el fallo grande es que no llevo nada de... Eh, no llevo teleportado. O sea, no, sin teleportarme a, a las armas no, esto no, no tiene sentido. Si no mato a ese pavo, esto es eterno. No autofire, ¿por qué? ¿Quién lo ha autofire? Auto Seguro que no le he dado. Eh... Claro que sí. Jódeme los escudos otra vez. Vale, eso se ha roto ya. Con lo cual, me da un poco igual. Los misiles van a ir ahora al puto cacharro este, tío que no está aislado, con lo cual es reparable y volvemos a lo mismo. No tengo. Claro. No tengo forma de.. De mandar gente allí para matar. Así que.. Esto es una batalla perdida. Además le estoy hackeando el arma, con lo cual es que yo también soy retrasado. Es que. Sé que es lo primero que voy a romper y le mando yo el, el robot. ¡Claro! ¡Claro que sí! Y vuelvo a dispararle porque estaba en auto-fire. Bueno, por lo menos no le meto daño. Eso sí, es verdad. Si entran los dos misiles, entran los dos misiles. Vamos a ver. Fiesta. Vamos a cerrar la puerta de Ficar. Venga, atrás sin escudo. Claro que sí. No oh. en qué momento no he visto que tenían eso cargado Si le pego con el Pegasus A ver Fallo los disparos Es de lo que yo estaba eh, justo lo que yo quería hace invisible hijo de puta me gasta los escudos y señores fue un placer servir con ustedes ya si eso nos vemos estamos a dos Me van a pegar con el. Con esto, tío. Es que lo que quiero es. Ah, vale, Esto es tontería. A ver, por no patalear, voy a patalear, eh. Podría cargar el Hulk láser. Lo que pasa es que. Si reparan los escudos antes, esto meto. 2x2 son 4. Que es lo justo lo que le queda, ¿no? La, la apuesta es este. Vamos, la apuesta para. No me den nada. Todavía a lo mejor mato la nave en el nivel fácil, pero me voy a quedar tirandísimo. ¡Ja, <risa> Qué épico, ¿no?, el final, jugando FTL Extreme. <risa> Bueno, pues nada, podemos tener un final más épico para esta mierda de partida. En fácil, eh, cuidado que juega en fácil. Nada, he pagado la, la novatada, de que no sé cómo van las cosas nuevas, no sé optimizar para que usar el droide de hacking y tal. Y que tampoco he estado muy despierto. En fin, bueno, pues estas son una de las cuantas cosas que trae el FTL Advanced Edition nada probarlo que está muy guapo, el FTL original molaba, ahora con lo del hacking y las armas nuevas pues mola, mola probar armas nuevas y lo del control mental es un puntazo o sea yo supongo que el, el, los slug al final el, el, la nave tercera de los slug nueva tendrá control mental, Deberi deberían vaya así que nada familia, ha sido un placer, nos vemos en otras series y suscribíos si va molado y dejad un comentario o lo que sea venga, chao, hasta luego familia